Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project con mi pulserita verde y con mis cajas vi que ya las tengo súper preparadas, las Mystery Box. Si quieres algo, una caja de estas personalizadas, voy a ponerla así. Si quieres una caja de estas personalizadas, recuerda 5.000 likes en el vídeo o en tu comentario y te envío una gratis. Y las cajas van desde los 20 euros a los 200 euros, o sea que te puede costar... Tocar algo chulo, chulo. Solo os digo que hay cosas de videojuegos, merchandising de videojuegos, etcétera Pero es totalmente random y también me las podéis pedir personalizadas por si alguien de vosotros las quiere. Y recordad que el beneficio de las cajas va íntegramente para pagarme el tratamiento de salud mental, que es este ETMR, MTR que es estimulación magnética transcranial repetitiva. Sin más, hoy quiero hablaros de la automatización de YouTube, porque creo que se están mitificando cosas o se están diciendo cosas que no son reales. Si estás en TikTok todo el día dices eso que claro tienes 17 años y no tienes un Lamborghini y no vives en Dubai, eso es falso, vale. O sea, quiero que dejar algo claro. Eh, yo he estudiado, hasta ahí todo bien, ¿no? Eh, y tengo estudios suficientes para decirte que nada te va a venir regalado ahora, si tienes dinero, la automatización de YouTube es posible por tanto, esto ya lo dejo como fase si tienes mucho dinero, puedes hacer la automatización de YouTube porque me podrías pagar a mí para que te hicieras automatización pero pagarme a mí sería caro ahora, si explotas a alguien que te haga grafismo a alguien que te haga vídeo Alguien que te haga los guiones, explotas ChatGPT y te desenvuelves más o menos bien con Ads, es fácilmente eh, conseguible en tanto que hay muchos nichos. ¿Qué nichos hay? Pues, por ejemplo, nichos de psicología, nichos de videojuegos, nichos de inversiones. la gente le encanta el tema de las inversiones. Nichos de amor, nichos de comedia, eh, más nichos que hay, nichos de compra-venta de casas. O sea, hay un montón de nichos. Pero, como os vuelvo a repetir, eh, quiero aclarar un par de cosas. Muchos de estos nichos tienen un problema y es el problema de copyright. Yo a día de hoy, todo el contenido que hago es creado por mí. El grafismo es mío, la música pago una suscripción a Epidemic Sound, por tanto no uso músicas y si las uso eh, YouTube me quita automáticamente tal, pero no me podría. Por ejemplo, hay gente que hace resúmenes de películas y aunque lo hagan con tal, yo creo que YouTube llegará a un momento en que se va a separar todos los resumidores de películas, los que generan clips, quizá ahora están ganando algo de dinero, pero será puntual. Porque YouTube se va a poner con una política de copyright y aparte tienen una herramienta súper potente de copyright, con lo cual os puedo asegurar que todos estos que, que suben contenido ya creado y que simplemente le añaden algo más, os puedo asegurar que tendrán los días contados, y entre ellos los de los videojuegos. A mí me da mucho miedo gente como yo que empecé solo haciendo eh, gameplays, o gameplays silenciados, o eh, gameplays de los bosses, o los mejores bosses y tal. Yo creo que eso ya las compañías de videojuegos van a meterse por ahí al medio y os van a reclamar todos los vídeos con que encuentren solo una música o algo. Ya lo pueden encontrar un frame, cualquier cosa, y os pueden reclamar el vídeo entero y vosotros no ganáis ni un duro de esto. ¿Podéis re re ganar repercusión? Sí. Pero dinero es imposible. Por lo tanto, eso es el primer tema que quería hablar, ¿no? De decir que... Que no todos los vídeos generan dinero. Aunque un vídeo te piensas que genera dinero, si está usando recursos que tienen copyright o que pueden ser demandados por copyright, fácilmente vas a dejar de ganar dinero. Y con los Shorts no se gana dinero, porque con los Shorts actualmente a mí me están pagando a 0,02 las mil visitas. Es decir, yo hago un millón de visitas de Shorts al mes, actualmente, y si no me cuadran mal las cuentas son 20 euros. Si no me cuadran mal las cuentas. O sea que imaginaros el trabajo que yo tengo que hacer o cuántos shorts tengo que subir. Y yo subo 12, 12 por 30, o sea, 120. Bueno, una barbaridad de shorts al mes, casi 200 shorts al mes. Entonces, lo decía por el tema de la automatización. Decís, ¿no? Automatizar, sí, automatizar 200 shorts. Tú busca a alguien, te lo digo yo que soy del, de, de, del gremio, busca a alguien que edite 200 Shorts y que encima funcionen y que se viralicen, y evidentemente, teniendo en cuenta que son 20 euros eh, un millón, pues estamos hablando de que tendrían que ser 10 millones 200 euros, 100 millones 2000 euros. Y con esos 2000 euros pagas impuestos en España, que son el 40% de todo lo que te llevas, por tanto te quedas con 1600, paga el editor, que le vas a pagar al editor? Por hacerte el trabajo. ¿200 euros? Es sí, que claro. Luego dice no, claro, sí que es posible. No. No es posible. O sea, no es posible. O sea, no es una máquina de hacer dinero. No sé si como tal. Al editor le tendrás que pagar mil pavos, un sueldo, le tendrás que hacer una factura. ¿Qué le vas a pagar en B? No puedes pagarle en B, eso está prohibido. Entonces, todo tiene que estar registrado, tal. Lo que pasa que hay mucho listillo por allí que va explotando a gente en plan becario. Entonces, claro, evidentemente así tal. Pero Lord Dragur, que por cierto lo voy a dedicar en el vídeo, hizo un vídeo sobre esto. Y él es el ejemplo, claro. O sea, él le funcionó el canal que hizo porque ya sabía de lo que hablaba. Pero independientemente, cada vídeo le costaba un pastizal. Entonces tenéis que pensar que cuando tú eres autónomo en España, o empresa, o en el caso de autónomo, pagas un pastizal de autónomos. Y no solo eso, pagas también los impuestos. Por tanto, y aparte YouTube ya se queda una parte. Por tanto, es muy poco probable. O sea, lo tienes que hacer muy bien y luego hay otra cosa que el editor lo tiene que hacer como tú quieres y eso no cuesta barato tienes que pagar licencias, tienes que pagar cosas vuelvo a repetir eh, si veis otro chaval que te dice que tiene un Maserati será porque sus padres eh, son ricos o porque hacen como yo hacía cuando tenía 15 años ¿qué hacía yo con 15 años? me ponía un pite aquí y me iba a las discotecas para llegar con las tías y decía no, si yo... yo realmente... estoy en la... estoy en la élite del pádel y no me conocía ni el tato ¿me entiendes lo que te quiero decir? Pero me había codeado con alguien del padre, No. Vale, o sea, esto lo puede hacer cualquiera. Es muy fácil. Simplemente decir, no, porque yo genero 30k al mes y vivo en una mansión tal, no sé qué, no. No os flipéis, o sea, la vida, la vida cara, la vida buena, vale dinero. Para ser rico, tú aquí en España y tener una vida decente, tienes que ganar 6.000 euros. Te estoy hablando de vida de sin preocupaciones. Lo digo porque va a venir alguien que va a decir 6.000 euros, ¿qué dices, loco, el coño? No, no, no. Yo digo, 6.000 euros y si dejas de preocuparte. Si yo tengo 2.000 euros de gastos a día de hoy, ¿cuánto tengo que ganar? Ya hay gente que yo sé que está en una situación bastante peor que la mía. Y yo pago poco de alquiler. Imaginaros. Pero lo que pasa es que tengo créditos y cosas eh, que están ahí eh, enquistadas desde hace años. Por eso os digo, imagínate tú encima tener que pagar un autónomo, pagar impuestos movida. Luego hay otra cosa, cuando hacemos un short, normalmente encuentras que dicen estos, pues hacemos el mismo tipo de short una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y os vamos a poner el ejemplo nuestro, nosotros hacemos un contenido que se llama Encuentra la diferencia, y funciona bastante bien, pero hay un problema con eso, cuando tú repites el mismo contenido una y otra vez, YouTube de tanto en cuanto le promueve a alguien, primero, eh, que, que el algoritmo cada vez está mejor, pero YouTube le pregunta, ¿este contenido es entretenido? Y como pilles a alguien que te quiera dar un poquito por el saco, ese contenido se queda en el Shadow Ban unos cuantos días. Y a mí me ha pasado tener un encuentro a la diferencia con medio millón de, de, de, de visualizaciones, que me parece una barbaridad, y tener algunos a cero. Por tanto, tenéis que tener en cuenta que a lo mejor, si yo hago, porque puedo hacerme fácilmente 100 diferencias en un día, eh... 80% se van a la basura. Sabéis lo frustrante que es esto, pero bueno, esto es un negocio que te cagas. Tú tírale y ya verás cómo te ganas dinero y cómo te forras. No es así como tal. Y luego también podría hacer shorts de estos que hace todo el mundo, que es ponerse la telecámara, que luego le meten el cap, cap para que salgan los subtítulos y decir si no te quiere es porque no te respeta. Así que aprende a respetarte, porque si te respetas, te respetarás. Y dices, no has dicho nada. Pero claro, es que esto es tan fácil como coger un chat GPT y empezar a hacer esto. Y ponerle una musiquita de I am lost... A ver, no. No es tan fácil, ¿vale? O sea, te lo digo porque tal. Hay mucha gente que se tira con rollo de este. No, no, es tan, no es tan fácil como parece. No estoy diciendo que no lo hagas, pero te digo que es mejor hacer un contenido original, hacer un contenido que realmente le guste a la gente, y hacer menos cosas. Por ejemplo, nosotros en el TikTok hacemos el mandarino. Y el mandarino es un contenido súper tonto. Pero funciona muy bien. Porque es... Hola, me llamo Mandarino y como mandarinas... ¿Tú qué comes? O luego el Yoshi, también tenemos el Yoshi Hola, ¿qué pasa? Entonces claro, pero todo eso Es porque yo también hice teatro en su día No es un don innato Que me he puesto aquí y he empezado a aprender a todo esto O, o el de... O el de o el Darth Vader Luke, yo soy tu padre O sea, todo tiene Un trabajo detrás, no es todo Flash, flash, flash, flash No, no yo llevo tres años en Youtube Mira, imagínate, y tres años un mes se me sigue desenfocando la cámara. Tres años, y aún estoy aprendiendo un montón de cosas de YouTube, porque es súper complejo. A nivel de funcionamiento. Y yo tengo un truco, que no os voy a decir, que me hace estar un poco más arriba. Y no tiene nada que ver con el video IQ ni nada de eso. Se trata de que yo estudia SEO y, y pues, tengo herramientas que otras personas no tienen. Seguramente. Y eso hace que mi presencia online sea más alta que a otras personas. Pero eso es porque he estudiado SEO. Entonces también le tienes que pagar al editor de SEO. Es decir, automatización de YouTube sin SEO es tirar el dinero. Lo digo más que nada para que para todos esos que dicen, eh, no, no, que sí, que esté fácil, no sé qué. Ah, bueno, la última y más importante. Nosotros fliparíais. Nosotros tenemos vídeos con retención de 250. 250%. Ojo. ¿Sabéis cuántos suscriptores tenemos en el canal? 14.000. ¿Sabéis cuántos suscriptores de los que ven los vídeos se suscriben? Un 5% ni llega. Hay, hay veces que un 1%. ¿Por qué? Porque es muy difícil hacer una comunidad. Para hacer una comunidad yo te recomiendo que te pongas a hablar de algo un día tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro o que te pongas a jugar a un juego, seas un pro player y vas a hacer una comunidad. Porque a no ser que te metas en los foros así un poco chungos, a no ser que sea ¿eh? tal, o sea, no te van a venir las personas, porque YouTube la primera media hora del vídeo la recomienda muchísimo. Y si en esa media hora no hay... Ni likes, ni interacciones, ni comentarios, ni nada. Youtube tira ese vídeo saco a saco, por eso os digo que la importancia que tiene el alcance que vosotros podéis tener por solo colgar un vídeo, no sois Ibai, no sois Auron. Auron tiene una, una gente ahí, una cantidad de gente, que simplemente tiran el vídeo y ya entran un montón de personas. Luego os veréis que si veáis las proporciones, os daréis cuenta que las proporciones no, no, no concuerdan las unas con las otras. Porque a lo mejor veréis que Ibai tiene, yo que sé por decir algo, 10 millones de seguidores y un vídeo tiene un millón de visitas. Y dices, que no me cuadra. Pues es lo mismo, yo calculé, hice el cálculo, y realmente el rendimiento neto que tú tienes de tus suscriptores es de un 3%. O sea, que de cada 100 suscriptores que tú tienes en, un, en, en tu canal, solo 3 están viendo tu vídeo. Va por ahí el tema. Y con suerte 7 u 8. Por tanto, luego también, ¿qué tienes que hacer? ¿Las miniaturas? ¿Las miniaturas qué pasa? te las hace el programa también, el Photoshop va solo, va solo, todo, la idea, el guión, todo, lo copio todo. Claro, o sea, yo, no, yo solo quiero que penséis toda la pasta que hay detrás. O sea, eh, YouTube, yo llevo aquí tres años pagando autónomos y viviendo de la calidad de YouTube, porque solo he cobrado dos veces, y ahora, estoy, ahora va a empezar a funcionar el tema después de tres años dándole vueltas a cómo, de qué manera, de tal, no es tan fácil. Pero hay mucha gente que en un momento determinado lo que hicieron es, pues eran jugadores de Fortnite, lo que sea, cuando YouTube funcionaba, que era 2011-2012. Ahora tú te metes a YouTube y primera que es las 4.000 horas de visualización y los 1.000 suscriptores, con los shorts no hay ningún problema. Pero es que tiene un problema, los shorts, los shorts no cuentan para la monetización de YouTube, por tanto lo tienes que hacer con vídeos largos. Por tanto todos te van a decir el mismo rollo. Haz tu Twitch, haz stream, y del stream sacas los cortos y vídeos para YouTube. Y yo te pregunto, ¿y todo eso quién lo paga? Los focos, las cámaras, el ordenador, porque un ordenador de 2000 euros no te lo va a quitar nadie, unas pantallas... Yo voy con pantallas que dan pena. Creo que no tienen ni 1080. Mi cámara es de las más baratas del mercado, por no decir, la más barata que hay. No voy con un camarote, aunque veáis que tiene resolución, es por la iluminación. Iluminación, 20 euros la iluminación. Es totalmente rudimentaria. Pero es porque he estudiado audiovisuales. Pero hay peña que se mete aquí con una cámara, se pone con una Blackmagic. No. Si quieres ganar dinero en YouTube, tienes que aprender de poco, de acero, tal. No, no se trata de, de, de la calidad en un principio. Se trata de, de... No, perdón, de la cantidad. Perdón, se trata de la calidad. Eso es lo que realmente te va a hacer ganar. Sin más, eh, y haciendo conclusión, eh, os pueden. Ah, y aparte, curiosamente, ¿por qué toda la gente que te recomienda que hagas automatización de YouTube luego tienen un link a una landing que siempre es la misma o siempre la lo hacen los mismos con colores rojos que te cagas y te pone el curso? Por eso están en Dubai. Porque hay gente comprándoles el curso. Y por precios que flipas. Porque yo he visto un curso por 3.000 euros de cómo arreglar YouTube, no hay garantía. Te reto a coger el teléfono ¿vale? y que llames a las a 15 agencias de SEO, no agencias de influencers, es distinto. A 15 agencias de SEO y decirle mira yo hago este contenido, hago esto, esto, esto, que tú tengas un canal que sepas que puedes monetizar bien. Y les dices ¿Vas a posicionar mi contenido y vas a hacer que tenga resultados? Dicen, no, porque tal, no sé qué, empiezan a tirar de largas. No, porque tal, digo, yo te meto 2.000 euros, si quieres, de publicidad al mes. Y no se arriesgan, no te van a decir, va a funcionar. No te lo van a decir. ¿Sabes por qué? Porque no hay una garantía, no hay una regla de tres. Por eso os digo que no os flipéis. No os flipéis, porque si fuera tan fácil, habrían agencias diciendo, ¿quieres tal YouTube? Por eso te digo, es más fácil montarte un negocio de lavadoras que montarte un canal de YouTube, te lo puedo asegurar. Y a nivel rentable, también. Lo que pasa es que es muy cómodo estar aquí en la cámara tal, chim cham chum, pam, pam, okay. pero eso no quita el hecho de que la cantidad de tiempo que tú tienes que invertir... Si Yo que, yo ahora me río, porque mi mujer se está riendo de fondo, pero es que es verdad. O sea, yo aquí le habré metido... Tengo 2100 vídeos publicados en el canal. Y tengo dos webs en activo, más todas las redes sociales. Yo no puedo calcular el tiempo que me he metido aquí, de gratis. Pero es para que un día funcione. Y ha habido meses que yo he flipado con lo que he ganado en YouTube. Pero ha sido casualidad, porque en un momento determinado he subido el vídeo que tocaba, de la manera que tocaba, con las etiquetas que tocaba, y YouTube dijo, toma, la mano divina. Y ese vídeo hizo 300.000 visitas. ¿Cuántas veces pasa eso? Pocas. Ir a muchos canales y veréis que a lo mejor tienen, eh, yo que sé, 12.000 suscriptores y a lo mejor tienen un vídeo de 300.000 visitas. Mirad los siguientes, veréis que pone 25.000, 10.000, 5.000, tal, tal, tal, tal, tal. Y es por eso. Por eso, sin más. Porque no, no se puede mantener un ritmo porque no, no tendrás un tráfico igual, incluso los grandes canales tienen tráficos dispares por tanto simplemente quería decir eso, eso significa que no te tienes que hacer un canal de youtube no, eso significa que inviertas tu tiempo donde te tengas que invertirlo pero que no te vengas aquí y te gastes 4000 euros porque no te garantiza nada, eso es lo que te estoy diciendo vale, entonces lo único que te garantiza es que si trabajas duro y tienes ideas guays puede ser que funcione y acabes haciendo cosas chulas en youtube ya está, en youtube en twitch o en cualquier otra plataforma pero a la automatización le quedan los días y con el chat GPT todavía menos. Por tanto, hasta aquí me despido y nada más, chicos. Espero que este vídeo os sirva de aclaración y, y nada más. Un abrazo y hasta la próxima. Y ahora le voy a pagar al editor que me hace este vídeo, que soy yo. 400 euros para editar todas las veces que me he equivocado. Que he dicho una palabra que no tocaba, para que edite el color. Para que ponga títulos, para que ponga subtítulos, para que me haga la miniatura, para que me suba el vídeo, para que me lo posicione y para que conteste los comentarios, porque todo esto es gratis. Lo hace gratis, porque claro, hombre, que soy yo el, sé que soy influencer, ¿sabes? Yo estoy, para estas cosas no pago, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Venga, un abrazo.